Ahora os voy a enseñar los clips que os he grabado para que veáis esta experiencia. Estamos en Husky Park, el parque de los perros huskies y nos vamos a montar en el carrito que los perros van tirando pues del carrito y vamos a ver qué tal es. ya nos hemos montado antes pero vamos a ver ahora qué tal que los perros pues ahora son más diferentes porque en invierno son así como más bola, una bolita, ahora en verano pues se les quita un poco el pelo para que no pasen tanto calor Up, up. It's up, up. Now it's good, it's like a roller coaster, just before this fast part is going to so Vamos más lentito. Uy, A ver puede que rapidísimo. ¿no? no puede, no arriba. No puede, arriba. No puede, no puede, arriba eh. Mira, mira. te Vamos, no ¿eh? op. y empujo. Aquí te nosotros. Nos pesa el culo. ¿Tina? Y Es que después de todo lo que hemos desayunado hoy, pues... ¿No puede, Okay. Empezado okay. Hemos parado para hacer pipi, ahora seguimos. No, lo más fuerte no parece nada. No, lo más rápidos adelante, los más fuertes atrás. Pop, pop. Cessna, Cessna, chill. Sí, chill, so she's pulling into the grass, not forward. That doesn't help. <laughs> Kylo. Up, up. Up, up. Up. Up. Up. So what happens is they get a little bit tired, yeah. uh, we are and then they want to stop. But we are too <laughs> heavy. they can pull you, but what if one decides to go to the to go to the toilet, for instance? Oh, yes. For this to work now, all six feet have to pull together. <laughs> but if one just. See, now three of them are deciding that they want to go and sniff the trees and stop. <laughs> It's a family problem. It's a problem. Their family just does this. They're not the hardest pullers or the most driven dogs. They run very smoothly, yeah. but they are not the hardest pullers. Hup. Hup. So, this means that. If I go to races, they're very good because we will never pull this heavy on a race. Okay. But when they have to work like this, it's a little bit—it's not in their nature yeah. to be good. No, okay. oh, but I see some power dogs coming in. When one quiere ir show. a vivir, todos quieren ir a vivir. Eso. Y cuando tres deciden que no trabajan, pues ya. Eso. Problemas familia. Ua. Thank you. Wow, vaya experiencia Vamos a entrar aquí, a ver que hay que vamos a comprar unos dulces o algo? A ver Oh, qué bien huele Hola Paco Oh, qué rico, por Dios ¿Cómo nos vamos a poner, eh, Helena? Sí, no con un jueguecito por aquí. Y con pieles de reno en las paredes. Se sí. oh, qué has sí, ¿Estás contentos de estar aquí? Sí, sí. sí. ¿Queréis dulces? ¡Dulces! ¡Dulces! <ríe> Cuando hemos llegado, todo esto estaba en súper. Cuando estábamos aquí, todo esto estaba O sea, cuando habíamos llegado, todo esto estaba en súper silencio. Ahora que como llegado. Déjalo, por Dios. Se nota que somos españoles. ¿Qué es lo que más os, ¿Qué es lo que más os gusta de estar en Finlandia? Porque estamos todos reunidos. Y también los renos y el casting. ¿Y a ti y, qué es lo que más te gusta? Me gusta. Yo. El carro de los hashtags ¡Qué rico, Helena! A ver, ¿esto qué es? es mío. Esto qué es? Y yo la... me he pedido... ¿Me dejas probar? No. ¿Y si yo te dejo probar de mi dulce? No, no puedo. Oh. Yo tengo dos pullas. Helena, mm. please, por el... déjame probar. Ay, no. No. Oh, es que si no me voy a poner el triviste. No <risa> <risa> <risa> Ya nos vamos del parque, pero eso no significa que se ha acabado este vídeo. Y este día, porque apenas son las doce y media, así que ahora nos vamos a Santa Claus Village. Damos por inaugurada la época de Navidad aquí en el Santa Claus Village. Y hoy tenemos una temperatura preciosa de 10 grados. Hay veces que hace menos 40. Ya vamos a entrar a ver a Papá Noel. No sé cuántas veces he enseñado ya esto en el canal. entrada gratis. Y ya si queréis ver el resto de esta parte de Papá Noel, ir a ver el vídeo que hay. Buenos días, chicos. Vamos a ir a darles de comer a unos renitos. Ay, qué suave